se nos quede sin hacer un pequeño aporte en este sentido. Estamos en Navidad. Y nosotros vamos ahorita. Noche de paz. De, de transporte, ¿verdad? De los conductores que tenemos nosotros con todas las deficiencias del mundo. Y si a esa deficiencia, a la poca formación, a la poca educación que tenemos nosotros en sentido general, no vaya usted a ver... En la forma como nosotros conducimos en la República Dominicana, violentando todas las normas y reglas, porque aquí no hay reglas, digo, perdón, aquí hay leyes y reglas. Lo que pasa es que nosotros no las cumplimos, la violamos a diario. Aparte de eso, usted le suma que en esta temporada navideña, ya tengo entendido Seca que el Ministerio de Interior y Policía abrió... El verdad las horas el gusto. de vender bebidas alcohólicas, sí. no importa la hora desde ya y creo que hasta el 7 se de puede, mes, no se sé. puede ir cualquier regla entonces yo, a yo quisiera mañana, que me dijera el ministro los de interior de policía o las autoridades mismas, cuál es el aporte cuál es el beneficio, aparte de que las casas minueras, eh, eh, se, verdad puedan vender grandes cantidades de dinero en bebidas alcohólicas, cuál es el aporte real al, al dominicano, al ser humano que va a dejar esto eh, a fin y al cabo. Eso que usted está viendo ahí. Ese accidente que usted ve ahí. Producto de un conductor en, en, en embriagado, borracho. Que impactó dos agentes policiales. Sí. Cero Romero. Y fallecieron. Fallecieron el... los dos. Y un tercero. Que todavía está eh, gravemente herido. Ese es el resultado. De abrir. De abrir las ventas de bebidas alcohólicas, donde ya se han expresado también algunos psiquiatras, sí. donde dicen, aparte de todo eso, el daño emocional, lo que te invita la ingesta de alcohol de manera desaprensiva. Miren, señores, y, y, y es que, que en Estados Unidos y en los países desarrollados no ha disminuido la, el consumo de alcohol por las medidas que ellos han tenido, pero si sí han controlado eso ustedes vienen ahí. Sí. ¿Sabes por qué? Ahora, ahora soy yo que te voy a decir, que tú vienes con los ejemplos no, no, no, de no no no No, ahora soy no, yo... no, no, no. No, para decirte, no, porque hay que proteger la compañía, los lo lo comerciantes, lo comerciante, lo comerciante, sí. pero yo le estoy diciendo que no se ha perdido el consumo. Digo que ahora soy yo que te voy a invitar sí, a ti, sí. que siempre pones esos ejemplos, países desarrollados. No, los que pero visitado, la, la porque Se lo te dice de la verdad. Se visita países subdesarrollados. No, no. Las vacaciones de Sergio las visitas son a países desarrollados. No, para también. Por eso voy a aso y a, y a el respeto que te merece a. Hago con todas varios provincias de este país, no tengo que ir Miren, a, a, a... Usted va a Estados Unidos, que es el lugar donde los dominicanos más han visitado. Sí. ¿Verdad? Y usted si los los lico, sí, Los lo, despendios de bebida, los lugares de expendio de bebida. Están fuera de la comida. Usted va exactamente, no usted Por va a, comer, a Nada que usted fuera va, de la comida. Usted va a comprar la que usted quiera pero usted la va a comprar para llevársela a su casa. A su casa. No para que se la para que se la vea en el camino, para que cause daño, muerte manejando. Algo, de pero es lo que es el orden, orden y la educación. Entonces, que tú sabes eso y no la pone en el asiento de adelante ni en el asiento. de adelante. La pone en no, el fondo, puede <ríe> No, que la tiene casa. que tener atrás. Tú mismo sin nadie vigilate. Sin nadie vigilar. Eso se cumple al pie, aquí no, aquí es todo lo contrario, aparte que no tenemos educación, sí. que sabemos que está mal, que no podemos poner en riesgo nuestra vida y, la, y peor, la vida de los demás a la cual no tenemos derecho. Aquí se extiende, Pero Víctor, si es hasta las 12, hasta las 1 de la mañana, aquí ya 24, 7, o sea que usted puede andar borracho en la calle, eso es lo que está diciendo, eso es lo que dicen nuestras autoridades, el ministro. No, el es que si de policía, es por el dinero, ¿ves? si es por consumo, si es para proteger a las empresas, déjenme decirle que en esos países no, o sea, no ha disminuido el consumo de alcohol. No lo ha disminuido nada tiene que hacer pero sí si la muerte usted sí. Usted lo que tiene que hacer es comprarlo en el lugar que, se, claro. que, que, está, que es exclusivo para eso y bebérselo en su casa. Pero, y cuando se lo bebe en su casa, usted se emborrachó, acuéstese en su casa y no sale a crear problema a la calle. Ahora, aquí te dicen, dominicano, beba romo, Víctor. estamos en diciembre, emborracha, eso no importa, anden en un vehículo Víctor, como usted le dé la gana. El camarero te llama un taxi, si ve que tú te bebes más de cinco copas, él te llama un taxi. Oye... Oye, entonces para eso, para eso no tenemos que ser un país desarrollado. No, es que le, le, le estoy diciendo lo, el mismo comentario de ahorita. No hay que ser rico. Sí. No hay que gastar dinero. No hay, eso, por eso no hay que gastar cuartos. Pero son las mismas autoridades los que están llamados a que se cumpla con la ley, los que te invitan a violarla. No, y que sabemos ¿Eh? que usted, somos el líder, el, somos el como el sexto, el, el sexto porque si, país porque si de bien, accidentes bajo consumo de alcohol. Porque si bien es cierto, se, si, si bien uh -huh. es cierto señor Romero, que, que al momento de tomar esa medida, de disminuir los horarios de, de bebidas alcohólicas y de, y, de, de, y de los lugares de de bebida, eh, tener limitaciones en cuanto al horario de, de trabajo... Podemos decir que sí, que se, lo, se ha logrado mucho, pero mm. sí se ha logrado mucho. a así. Pero, pero, pero, vamos a ser más estrictos, en vez de, de ser... Cuando beber, que eh, agarre, compre su bebé y se va a su, su casa, casa. Se la bebe, y se la beba se sentada en su cama. Le, le están diciendo, o nos están diciendo con eso, no hay problema, beba, sí. Beba. Sí. beba. Y arranque por ahí. ¿Eh? Porque si estas 500 mil fiestas que hay en los diversos lugares que tenemos nosotros aquí... ¿Qué es lo que le están diciendo, beba? Y, y quién, y cuando usted sale de, esa, de ese lugar de, de, de diversión, ¿para dónde usted va? A montar en su vehículo con su familia claro. y a poner riesgo las de los demás. los demás. Entonces, yo quisiera que me lo explicaran porque son, no lo digo. Sonarán feo, porque si usted quiere matar, no hay problema. Claro. El problema es que usted le ah, lleva la muerte a otro. A otro. Sí, porque usted que a sus no a no quiere. Usted doe agotado y usted se mete con un carro en una casa y mata a un señor que está acostado en su cama tranquilamente, él, él no tiene eh, la culpa de su Usted borrera. es dueño de la, suya y, usted de la hace, suya y usted hace con la suya lo que usted quiera ahora, con la mía, con la mía usted no tiene no, que meterse. No. Ahora, se están metiendo y, claro, vaya, y, y no. vaya usted a ver quiénes <ríe> están metiendo. Víctor, pero quiénes pero están policía bebiendo. <ríe> <ríe> los policías estaban cumpliendo sí, con su deber. Y y y pero vaya usted a ver quiénes se están metiendo. Las que están llamados a regular <ríe> a que las cosas se hagan como debe ser son las que están invitando a violarla. Es, necesitamos solamente un poquito de ¿Eh? educación, señores, ni dinero. No sé se necesita dinero. Porque es que uno lo ve, uno lo palpa la gente. No, no, no, yo no puedo. Ya me, me vi tres copas, yo no puedo. Pero manejar. nosotros vamos a seguir llorando en el desierto. Con ese miedo que la gente dice: No, no, no. Pero, pero no está viendo guardia, no está viendo policía. No, no, no. Y si me agarran. Y si me agarran. Reitero, vamos a seguir nosotros llorando en el desierto. Aquí se compraron un polímetro y están por ahí. Para hacer un dos cosas, eso tiene su nombre, como diría alguien. Frank y Maimé de su Harley para patrullar los barrios sí, seguros. Sí. Bien, eso primero, no. ¿dónde están? Bien, gracias. Y, ¿Y los, los alcoholímetros? alcoholímetros, que fue un negocio jugoso que se hizo, claro. ¿dónde están? Muy bien, gracias. Uh -huh. eh, eso que se anunció con bombos y platillos, vamos a tomar los alcoholómetros para. Se hizo una prueba, o tres pruebas hicieron. Señor, ¿eh? aquí se mide la velocidad. H hicieron fotos. Cuando una gente quiere picar algo. Pero la velocidad debe ser controlada siempre, entonces, 24, 7 y todo el tiempo. ¿Quién explica eso? ¿Mm? Nadie. ¿Así? Están listos ya... Uno se fastidia cuando ve a una gente dice, midiendo la velocidad, pero dice, mira este, midiéndola hoy. Así es. Como que, los accidentes, como que los accidentes tienen su cálculo, y que mañana va a ser un accidente. Sí, sí. Vamos. vamos a pasar entonces a los principales titulares que traen los medios de comunicación nacionales e internacionales.